Han diagnosticado diagnosticar la malaltía de Alzheimer el 2 de desembre del 2006 Pues esto me lo diagnosticaron sobre el 2012. Aproximadamente en el año 2012, lo que, o sea, el diagnóstico. Pues en el 2015, en el segundo semestre del 2015, más o menos cuando nos lo dijeron sería en noviembre a finales unas veces yo me daba cuenta que pensaba, digo, si ahora ya no me acuerdo, me, me paro a pensar y entonces rebobino como yo digo y entonces me acuerdo, ¿no? Yo tenía la sensación que alguna cosa pasaba, pero yo seguía haciendo algo mal la feina y va a ser eso, va a ser el compañero que, que realmente me dice ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? Y a partir de dos horas es cuando, cuando me he a no valió ahora como a mol que alguna vegada en alguna discusión que es un otra afecta del Alzheimer pero no es tan buena pero también es una afecta que es voler evitar. simplemente de vegades necesitaba de hasta sol y en las discusiones de vegades simplemente se anava al de discusión básicamente la agresividad se manifestaba muy agresivo eh, intolerante al máximo mm... Eso fue lo, el desencadenante. Hacía cosas raras, ¿no? que no había hecho nunca, cosas de la vida doméstica y de la casa. Pues fue una casualidad. Eh, estaba en la farmacia, que tenemos confianza con la farmacéutica, y vio que, tenía, o sea, que no pagó, se marchaba. Estaba, cogió las recetas y, y se marchaba. Y entonces ella, pues como te confianza, digo, oye Rosa, que no me has pagado. Eh, uy. Y este fue un detalle que había ocurrido más veces, pero por repetitivo, pues es cuando empezamos a mirar. Va ser un cop moldu y I... y recuerdo que que había a de casa y no sabía para dónde andaba ni ni <ríe> nada de todo eso. No me paraba. no era de hecho, vinte toda caras, una mica con Surrealista porque es como aquellas cosas que veo que sabes que existen, que, que son paris reales, pero fins que no están en la teva vida, fins que no se involucra realmente en la teba vida y te afecta, no veo como un paris real. Es difícil de explicar, pero es, va a ser extraño. No, no sabía que sentí realmente. Bueno. Eh, yo sentir, sentí un poco de pena, o sentí pena, más bien, no un poco, eh, por él, porque él era consciente y, y sabía lo que significaba, porque se lo dijeron claramente que pasaba. La vida se te rompe, todos los planes se van al carajo, y te replanteas... ¿Cómo tengo que hacer las cosas? No hay nadie que te eduque para esto. Y luego pues empezaron a hacer un tratamiento, lo cual me dieron una pastilla diaria, no me hacía efecto. Bueno, mi cuerpo no, no admitía ese producto, ¿no? Ese... y entonces me los cambiaron por unos parches, y sí, los parches muy bien, hasta la fecha. Un tratamiento perfecto. Ni un día se queda una pastilla atrás, ni uno. <risa> Básicamente no me es un tema de parches que servéis para durar, -se, también la la malaltia. Estoy con los libros estos de sopa de letra. Bueno, ¿cómo, ¿cómo voy? Fenómeno. Martes, miércoles y jueves en un polideportivo. Máquina, gimnasia, piscina, de todo. De todo. Luego, los miércoles, country. También. En fin. Hacemos una serie de deportes que luego andar, andamos mucho, todos los días, en lo cual, pues estamos en forma. Sí, eh, no es como el que tenía, ni momentos, pero, pero sí, sí, es una vida, para mí, muy, muy, muy tranquila y muy, muy, muy bien. Pues bien, bien. La, la afronto cada día de la misma manera. No la pienso, ¿eh? No pienso nunca. No pienso en lo que vendrá mañana ni lo que vendrá pasado. Voy, lo que sí me siento es cada vez mejor, ¿no? Es difícil. Ser cuidador no hay unos cánones, o al menos yo no los tengo. Eh, cuando ya has asumido el papel que tienes que representar o hacer, eh, luego viene la parte del de día a día. Es difícil, es difícil y, y a veces tenemos, al menos en mi caso, un sentimiento de... De culpabilidad, porque a veces reacciono, me altero, pues porque no quiere hacer cosas que corresponden a la vida cotidiana, o sea, por ejemplo, ducharse o cosas así, y, y tengo que imponerme, ¿no? O sea, no, no soy su cuidador, soy su compañero como antes, y, lo, y me toca la responsabilidad de que ella lo pase lo mejor posible. Nada no, más. No lo veo como cuidador, no la cuido, la ayudo. Sentir que hay detrás alguien que te pueda aconsejar o que te pueda ayudar, eso es muy gratificante para, para nosotros. Cuanto mayor sea el círculo que te rodea, más cómodo y más factible salir adelante. ¿Por qué? Porque ellos también te apoyan a ti. Porque, a fin de cuentas, tú también complementariamente eres un enfermo. Que en tranquilidad. Sé que es muy duro pero hay maneras de, de poder seguir seguir a la misma a la mea, la feina, digamos, incluso intenta mantener la vida que se mantengo hasta ahora pues les las facilidades que hacen falta pero no pero no se ahora que se acaba tal que ahora ya todo es diferente no intenta mantener la vida que tenía abans. antes mm paciencia, mucha paciencia, y saber que ellos están sufriendo más que nosotros, por supuesto. Y entonces creo que eso es importante, ¿no? Ponerse en el lugar de ellos. Pues decirle le puedes decir poco, pero lo que sí que es consciente es lo que le viene encima. Nada más. Es muy simple. Hay que ser tolerante, tener muchísima paciencia, sobre todo paciencia. Saber lo que hay, pues seguir. Ayudarle, cada día va a ser peor, pues tú tienes que poner más. Es una cuestión de pesos. Le quieres y ya está. Bueno, hay temas de cuidado, de esto, no, no, no. Si le quieres no tienes ningún problema.